Eh, la vuelta digamos a la normalidad del hospital Hospital Universitario Regional San Vicente de Paul. Buenos días Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días a todos, eh, eh, para mí un placer verlos vivo a todos. Y que <risa> hablo, hablo igual, manos, nosotros, igual nosotros, igual nosotros. Esperando que su familia también gocen de buena salud. ¿Cómo no? Vamos a hablar sobre la reapertura del Hospital Universitario Regional San Vicente de Paul. ¿Cómo se va a producir ese acontecimiento? Bien, en eh, un proceso de reapertura, lo que el término ahora utilizado es una descalada, en cuanto a la apertura del Hospital San Vicente de Paul, nosotros estamos. Eh, comenzamos. Eh, abriendo algunos servicios. Bueno, <risa> de atención de... casos no COVID que llegaran a los que requirieran eh, estar ingresados manejar cualquier tipo eh, cualquier enfermedad. Ah, para la semana que ah, nosotros tenemos previsto hacer las consultas de manera paulatina. Estas consultas de manera paulatina serán, eh, primero tenemos los, el servicio de obstetricia, servicio de pediatría, medicina interna, el servicio de nefrología. Son eh, consultas que aperturamos previa a una realización de una cita que eh, los pacientes deben de hacer, la pueden hacer tanto vía telefónica como también o electrónico o por WhatsApp, así como también presencial, que no es la forma en que nosotros deseamos que se dé, pero sabemos que muchas personas no tienen acceso a diferentes medios de, de comunicación, aunque también sabemos que en este país se consumen más tarjetas de paquetico de llamadas que comida en sí. Es verdad. Francis. Sí, Doctor. Francis Rodríguez de este lado, mi saludo. Eh, es interesante escuchar en esta etapa de descalada de que el San Vicente, que ya había anunciado su integración o a la normalización, ya no como un centro de acogida especializada de COVID exclusivamente, sino en su ámbito normal. ¿Es prudente o está dentro de las condiciones ya San Francisco para entenderse que, que se tiene cierto control y, y cuántos hay infectados de COVID aún en el hospital? Bien, mira, la prudencia de creernos que ya superamos es el error más grande que se pueda cometer en el momento. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que nosotros no debemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. El hospital como, como tal... Eh, es bueno que se sepa que in, dentro de estas instalaciones, en la actualidad no tenemos pacientes con infección COVID. Pero sí, el hospital está gerenciando el centro que, se, que construyó el Estado eh, o que habilitó el Estado, en la comunidad en de San Francisco, en la comunidad de Guiza, donde en la actualidad eh, se tienen nueve pacientes hospitalizados. Entonces, eh, realmente la Guardia no se puede bajar bajo ninguna circunstancia y debemos mantenernos alerta porque el descontrol que observamos en la ciudadanía en diferentes lugares, plazas públicas como el mercado, parques, eh, las personas buscando servicio en bancos y cosas así, vemos que realmente no se están cumpliendo algunas acciones que deben suceder, como el distanciamiento social efectivo, para evitar que este virus eh, se pueda seguir propagando de la manera que lo ha hecho. Ok, Yerjan, adelante. El, el sonido ya está ya. multeado. La tecnología ya. ya Bien, adelante. Sí, <risa> me escucha bien. Bien, buen día yañá, ya. ¿cómo tú estás? Gracias a Dios, todo bien. Eh, bueno, recalcar un poquitico todo lo, lo, lo que había, o sea, todo el proceso que hemos vivido eh, con el COVID. Eh, mucha gente tiene todavía el temor de si puede ir con seguridad al Hospital San Vicente de Paul, esa es una pregunta, y retrocediendo un poquitico en el tiempo, con relación a, a lo que fue el trato de los pacientes que fueron llevados allá, recuerde que hubo muchísimas denuncias de que no se le atendía bien, de que no se le daban los medicamentos, eh, es el, quisiéramos escuchar de usted cómo se llevó el procedimiento, cómo fue el proceso de, de, de durante el durante se manejó la, la, los pacientes de COVID y ahora, luego de la seguridad, para que la gente pueda ir a la consulta. Bien, eso sería algo así como el pasado y el presente, ¿verdad, Entonces, ¿por dónde te inicio? ¿Por el pasado? El pasado, naturalmente. Ok, vamos con el pasado. Esto fue una crisis que, de salud que se dio en este país y ha dado en casi todo el mundo. Donde realmente ninguno de los países ha demostrado que estaba preparado para esta situación y nosotros no podíamos ser la excepción. Entonces nosotros recibimos una crisis sanitaria donde comenzaron a llegar pacientes de todas partes. Una de las cosas que, si se quiere, perjudicó más a San Francisco fue que como lo mandaban de toda la región y se morían probablemente algunos en San Francisco de Macorís, se decía que todo que San Francisco estaba en una situación realmente crítica, no es que no lo tuvo en su momento, pero muchos de los pacientes que fallecieron en el Hospital San Vicente de Paul venían desde Samaná y de, de toda la región, vamos a decirlo así entonces, eh, la, la ciudadanía uno más que otro si tú quieres el vivo ejemplo del trato pregúntale al venezolano que trabaja con usted en Control Master con ese, yo te digo a ti, él te va a decir cómo lo trataron en el San Vicente de Paul ¿qué pasa con esto? como no se permitía visitas a los pacientes, eso generó también mucha, muchas situaciones donde las personas decían que no me están dejando, que no me están tratando, que no me tratan bien, porque la gente, el encierro, generaba algunas condiciones donde la gente reaccionaba, algunos nos reaccionaron de manera favorable, porque ya cuando nosotros lográbamos la mejoría o la remisión de su cuadro clínico, ellos entendían que debían estar en su casa. Entonces pasamos por un proceso que es eh, epidemiológico, donde debía primero tener una autorización vía el Ministerio de Salud para poder ser llevado a su casa o para ser llevado a un centro de aislamiento como es, como es Aguayo. En estos centros se llevaban los pacientes después que ya habían superado el, eh, su cuadro clínico de gravedad, entonces podían ser eh, referidos o enviados a esos centros para terminar la de alta epidemiológica, porque nosotros dábamos de alta clínica. O sea, ya nosotros manejábamos eh, la parte aguda, pero lo que es epidemiológico de que si todavía es potencialmente eh, una persona que puede transmitir el virus, esa parte nosotros no le dábamos, no éramos lo, lo que teníamos la obligación de dar el seguimiento. Eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Ya para ahora, para caer lo que estamos en la actualidad, el hospital inició o hizo un proceso de desinfección de todas sus áreas, limpieza, fumigación, por, eh, tanto el área interna como el área externa. Y luego de esto, nosotros entonces, eh, previo el visto bueno, dado por el Ministerio de Salud, nosotros reaperturamos el hospital, pero entendiendo que teníamos que hacerlo de manera gradual, porque ya esto es un asunto de que la ciudadanía comience a ver y, y debe comenzar a verlo así que nosotros tenemos que aprender a vivir con esta, con, con el COVID y tenemos responsabilidad de todos los lados responsabilidad de nosotros de dar servicio pero responsabilidad de usted también de cuidarse de evitar también usted transmitir de venir aquí con su mascarilla puesta de, eh, que, de que las visitas al hospital no pueden ser como eran antes del COVID o sea esto marca un antes y un después Aquí las visitas, eh, eh, antes venían cinco gente a ver a un enfermo. Ya no puede ser así. Uno a la vez. Entonces, luego que si hacemos y, y cumplimos con todas estas medidas, nos protegemos nosotros, protegemos al personal, protegemos al mismo paciente que está dentro de nuestra institución. Doctor, Carolina la lado. buenos días. Carolina usa mascarilla bien estilizada. <risa> Personalizadas hechas por mi doctor. Ya la OMS y Salud Pública dice que se pueden usar si la persona no está contagiada o que tenga alguna condición especial de asuntos gripales. Eh, doctor, dado eh, la apertura o esta desescalada o esta primera fase de apertura, ¿es uh -huh. posible que…? como hemos visto en otros países, eh, en, en nosotros en República Dominicana, se pueda dar un segundo brote, el tan temido eh, alza de los contagios luego de, de las aperturas eh, en los diferentes países como conocemos. ¿No ha sido apresurada la apertura del hospital? ¿No entiende usted que se debió esperar por lo menos eh, los 14 días dados por el gobierno para ver el comportamiento del covid y lo otro es, sabemos eh, las situaciones que tienden a presentarse en el hospital, aunque las visitas posiblemente sean menos por ese mismo temor, pero las situaciones que se puedan presentar a la hora de no permitir a más de una persona todas las medidas de rigor, o sea, escenarios eh, de, de un comportamiento, vamos a decir, inoportuno, de los visitantes, ¿cómo lo manejarían? Porque en condiciones normales se dan a veces disturbios en el hospital. Imagínense ahora que habrá más regulación, más será más riguroso todo lo que tiene que ver con las personas que lo visiten. ¿Cómo manejarán esto? Y su punto de vista sobre si se apresuró la apertura del hospital, teniendo en cuenta que podría haber un segundo brote eh, considerable en el país. Bien. Eh, con respecto a esa primera pregunta, de eh, si, fuimos a, si, se, si se apresuró la apertura, entendemos que no. Okay. Entendemos que no porque... La, ...por la casuística ya el hospital estaba realmente subutilizado. Y sobre eso también hay que ver que este país nada más no es COVID. Este país es pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con eh, mujeres embarazadas. Eh, tenemos eh, también nosotros eh, muchas otras situaciones que necesita la ciudadanía que se le dé ese servicio. Por lo tanto... Eh, eh, y además, con el número de camas que se dispone en el centro de Huiza, eh, entendemos que se, se puede dar la el, el manejo de cualquier eventualidad que se pueda presentar en el transcurso. Esperando nosotros realmente, me puso un momentito esto es en vivo, el doctor está cargando su celular porque aparentemente se le va a pagar, continúe la, doctor estaba, si la dejaba así nos íbamos a quedar ya ustedes saben viendo todo esto realmente el, el, el hospital era una necesidad de, para la población y no podíamos eh, tener eh, dejar a esa población huerta sin darle servicio de salud ¿Y qué han pensado si se da? O sea, me refiero a como a planificación. Entiendo perfectamente su, su respuesta. Creo que es muy válida. Pero si sí sucede, ¿qué han pensado o, o en el camino pues se resolvería? No, es que, eh, mira, eh, lo, el asunto de si se da o no se da, eso eh, estaríamos hablando en un supuesto. Cuando agarrar, cuando, yo te digo, cuando tomamos el número de pacientes máximo que se atendió en el hospital eh, para la fecha donde esto estuvo, vamos a decir, en su en, su, en su Everest, en su punto más alto, nosotros podemos decir que el número de camas de los, del centro de Huiza eh, supera o iguala el número de camas que se ocuparon aquí en el hospital durante los pacientes COVID. Okay. Fulvio, doctor, buenos días. Le habla Fulvio Ureña. Julio, un placer. Hermano, cada vez que te veo le doy gracias a Dios. Cada Amén. vez que te visitaba también eh, oraba por sí. ustedes. Y me siento orgulloso de ti, de tu trabajo y de todo el personal del hospital. Eh, he visto en los últimos informes que la cantidad de contagiados va en aumento. Ayer estuve caminando la provincia y veía muchos ciudadanos en lugares apostados, juntos, sin distanciamiento, sin mascarillas, como si ya esto eh, haya terminado. ¿Qué tú crees que puede pasar si la ciudadanía continúa así, especialmente en los barrios, en los sectores vulnerables, en los bañarios, en los lugares de beventinas, que andan sueltos como si esto ya pasó? Bien, Fulvio, Realmente ha sido eh, desde siempre mi gran preocupación de que la gente entre en un estado de relajación total, entendiendo que ya esto es ha sido superado, entendiendo que ya aquí no hay nada. Entonces, realmente eh, nosotros vemos ese mismo punto con, eh, que tú tienes, lo comparto contigo. Eh, tenemos un gran número de personas en las calles, eh, vemos gente apostada en las aceras, eh, con este calor, tomándose sus cervecitas. Eh, vemos personas en, en lugares. Eh, un fenómeno muy peculiar que nosotros vemos con mucha frecuencia es esto. Y me van a permitir hacerlo. Vemos gente con mascarilla, pero ¿dónde? Cuidándose la barbilla, porque por ahí es que ellos respiran y por ahí es que yo hablo. Entonces, terrible. es uno de los puntos realmente eh, más delicados. Y nosotros tenemos que eh, estar... La misma actitud del motorista, doctor. Eh, el, el, caco co... en, en, el caco en el codo. Sí, sí, sí para no fracturarse <risas> el codo, realmente. Entonces, esta situación que se esté dando, tenemos el riesgo, como bien dice Carolina, de que nosotros podamos tener un repunte o, o, un, o un brote que eh, se eleven los casos nuevamente. Eh, cosas que... Eh, sería algo realmente un retroceso, eh, nosotros no podemos caer ya como hay pueblos en la actualidad, por ejemplo las romanas los casos se están aumentando considerablemente en San Pedro de Macorís los casos están aumentando considerablemente, y ya que nosotros hemos logrado tener aquí una disminución significativa es un punto el que haya mayor caso de reinfectado o de infectados realmente obedece a que se están haciendo más pruebas eh, no quiere decir que antes eh, había menos probablemente cuando tu inicio había muchos. Lo que pasa es que eh, esta una enfermedad que tiene la peculiaridad de que un 80% de los casos te puede pasar desapercibido o tal vez con una molestia mínima. Entonces, eh, habían casos. Lo que pasa es que de momento en muchas situaciones no había como la persona hacerse una prueba rápida que ya existe en algunos centros. Eh, la PCR que de inicio había mucho muchas situaciones para la realización y había mucho temor hasta para tomar la muestra bien alguna pregunta ¿Pera? jóvenes sí, doctor quiero, mensaje final recomendaciones hacer Espérate, vamos. quiero hacer una pregunta carolina por favor sí sí sí qué me he encontrado que la que el curso normal se afectó por esto por la pandemia pero me preguntaba toda esa gente que se agolpaba desde las 6 de la mañana en el hospital que se supone iban por unas afecciones de salud ¿qué ha pasado con toda esa gente ahora? que no veo a nadie durante el proceso cada quien en su casa o han o las enfermedades se han pospuesto o, o también tiene algo Mucho que ver sanaron. con sintomatía sí. de la gente que, que siempre sí, quería estar no. yendo al hospital Solo, mira, eh, para algunas personas en el hospital es como una salida de, de, de, de su comunidad pero también entendemos que muchos casos, lo que pasa es que muchos casos de lo que se atienden aquí son casos selectivos gente que vienen para cirugía de alguna dolencia que en diferentes áreas, que se pueden esperar en el tiempo ahora, donde la población que nosotros no queremos que se nos descompensen, que se nos deteriore? son aquellos, los envejecientes los pacientes crónicos como los diabéticos eh, los hipertensos porque ahí es una población realmente que hasta los que estuvieron afectados por el virus esta población fue más eh, más golpeada directamente o sea tuvieron un mayor índice de mortalidad cuando sufrían de hipertensión y sufrían de diabetes y superaban los 60 años entonces ese es un punto que nosotros eh, vemos del porqué y hay muchos eh, pacientes que dejaron de venir al hospital y no se veía ese tumulto que tú mencionas bien que se daba desde la mañana para buscar un servicio. Pero son procedimientos muchas veces selectivos que en su pueblo no lo dan y vienen a San Francisco de Macoría a realizarse. Bien, gracias, doctor. doctor perdón, un, amado, mensaje, sí, un mensaje final. Okay, que un mensaje decir. final a toda la ciudadanía y a toda la región. Adelante. Bien, como mensaje final es que no, no nos confiemos mucho debemos seguir manteniendo las normas de distanciamiento que esto eh, demuestra que es efectivo para evitar la propagación del virus que tenemos teléfonos que se lo voy a mencionar y lo voy a aprovechar eh, para hacer cita 829-420-3170 es uno de ellos 809-588-2223 extensión 252 es uno de ellos y un correo electrónico, consultas arroba hospital san Vicente de paul.gov.do. Si nosotros por esta vía pueden hacer sus citas, independientemente, eh, nosotros les vamos a estar dando respuesta oportuna y vamos a programar la cita tanto en día como en hora para recibir la atención. No, no, mándenos esa doctor. información, doctor, porque eso nos puede servir para darle ese servicio público a la ciudadanía a través de este programa. Gracias. Amado. Gracias por estar con la nosotros eh. Dime, dime, dime. Yerian Doctor, te... eh, hay medicina en el hospital Porque se ha denunciado que no hay una pirina eh, Gracias, Yerian El señor te bendiga, señor Pórtese bien ¿Qué? <risa> diga? ¿Todo informar al pueblo eh, eh, Ven, vamos a internarte Y vamos a ver si tú necesitas algo Tenemos eh, lo que realmente la gente necesita No lo podemos tener todo. Porque el abanico de medicamentos es muy amplio. Así es. Pero bueno, eh, eh, lo básico. ¿Eh? No, porque hay mucha gente que está en la oposición que ya han llevado ese, la voz cantante con eso. Diciendo que en el hospital no hay ni una aspirina. Y naturalmente nosotros que hemos hecho investigación y que le damos seguimiento. Sabemos cómo se maneja eso ahí y cómo ha funcionado todo. Por eso le pregunto de manera directa a usted. Tú mismo que has hecho investigación puedes mentir todo eso. Claro, ¿no? yo, yo lo he hecho todo el tiempo. Bueno, bueno, Gracias. Gracias a Francisco Ureña, director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl. Nosotros vamos a una pausa, a menos que haya WhatsApp. No sí, hay. sí, ¿Hay WhatsApp? vamos bueno, a conectar bueno, vamos, con vamos. WhatsApp. Ya vamos actualizó. a ver lo que dicen nuestros amigos entonces. Ay, no, no se ha actualizado, no se dice ah, no. producción. Posición anterior, vámonos a la pausa. <risa> <risa> Regresamos en breve, no se vayan.